PRIXLINERS de todo el mundo os está hablando en estos momentos en directo eh, luis desde madrid españa tenemos al otro lado tenemos a, a luis de colombia que él está en sevilla y tenemos a Livia también que también está en sevilla es otra Prisliner que le ha ayudado mucho a luis eh, mientras os vais conectando pues bueno quiero saludaros a, a todos los que veis luego este vídeo si os gusta pues darle un like y suscribiros porque siempre emitimos en directo ya sabéis que Prisline siempre todas las emisiones son en directo y así en las próximas emisiones pues podéis participar vale eh, Luis estuvo el otro día, que visteis que, que tenía dificultades, él es de Colombia, está en Sevilla y tenía dificultades y no le querían admitir allí el, su solicitud de asilo, pues nos ha dado una buena noticia ayer que, que, que por fin se la, han, se la han aceptado. Creía importante pues, hacer este directo un poco para que nos explique a todos cómo lo ha logrado, y para que sirva un poquito de, de aprendizaje vale para otras personas los que estáis en directo podéis ir poniendo las preguntas en el chat que luego las trasladamos a los invitados vale y, y nada que muchas gracias por estar ahí paso la conexión a luis un poquito para para que él nos cuente cómo ha ido la cosa vale qué tal luis cómo estás Hola buenas tardes de todo el mundo eh, yo soy Luis, ya como me han presentado y y bueno, de alguna manera de insistir, de existir, digamos bien, se me ha aceptado la solicitud, o sea, la solicitud que me revisen en el caso de, de petición de asilo. Pues por fin, ¿no? Porque estabas, estábamos, nos dejaste a todos el otro día, Luis, súper angustiados por, por el vídeo que hicimos, que por cierto te han reconocido y todo, me has dicho, ¿no, Luis? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que escucha, ¿cómo has, cómo has, hecho para solucionarlo al final. Cuéntaselo un poquito a los Prislines. Bueno, he ido a, a recibir asesoría de grupo llamado Sea aquí de España. Ellos eh, me han dicho que por lo que yo he pasado la denegación de petición de protección internacional. Eh, eh, de alguna manera la están dilatando y, y pues que la policía no es el ente para decir quién puede aplicar o no para una protección internacional y eh, digamos he ido a, a las charlas del CEA pues esa fue la primera asesoría que he mandado primera y única porque pues, estos días estaba cerrar las oficinas y fui el viernes ya preparado un poquito con asesoría de, de alguien que sabe un poco de derecho, que sabe de derecho de aquí en Sevilla y me ha pasado la solicitud. Me la han aceptado y tengo cita para 2 de marzo de 2020, para la primera cita, entrevista. Has dicho 2 de marzo del 2020, ¿no, Luis? O sí. sea, son. 2 de marzo del nos, diciembre, enero, febrero, tres, tres, tre mesecillos, no tres meses. Lo que pasa que no te han dado un nie, no, hemos estado mirando, Luis, no hay un nie, le han dado un papel sí, para no. la primera cita, ojo, y entonces en ese papel todavía no le han asignado un nie. Ahora yo te voy a decir cómo puedes conseguir un nie. Vamos, mañana mismo, mañana el lunes, ¿no? Tú mañana por la mañana, sí, mañana vas a tener un nie porque tiene un problema ahora, Luis que está consiguiendo habitación? ¿A qué precio te está costando la habitación, Luis? Eh, 70 euros. 70 la noche. euros la noche, claro. Se le está gastando el dinero porque a 70 euros la noche, pues pues es carísimo. Ya le he dicho que aquí pues puede conseguir a lo mejor por, por 13-14 euros si contratas a un mes. 13, 14 euros. Pero eso siempre co cuando... cojo sí. la calculadora, pero vamos, si no he hecho mal el cálculo, que las matemáticas no son muy fuerte, 14 por 30 días, por 420 euros. Vamos, no sé cómo están en Sevilla los pisos. Eso Livia ahora nos lo explica mejor que ella está allí. La tenemos ahí esperando. Prisliners. Livia es esa chica que veis ahí que le ha ayudado mucho a Luis porque eh, Livia veía los vídeos y coincidió, quería hacer una emisión en directo con nosotros. Oye, coincidió que estaba en Sevilla, en el mismo pueblo donde está Luis. La pedí que a ver si le podía ayudar y ella muy gustosamente le ha ayudado. Y y nada pues por eso está aquí vale un poco para darle el reconocimiento otro día vamos a tratar su caso en profundidad luis pues en madrid te puede salir ya te digo 13 14 euros al día hombre siempre que a lo mejor contrates para un mes vale una cosa así pero pero claro seguramente te van a pedir un nie pues ahora yo te digo cómo lo puedes pedir vale cómo lo puede lo puedes hacer cuéntales un poco más esto del del trámite para que ellos lo sepan que yo creo que es muy importante sobre todo para tus compatriotas de colombia porque nos contabas el otro día que a los de venezuela no verdad a venezuela les iban aceptando el trámite sí. sin dificultad porque hay una yo te digo por qué hay una orden de los jueces al gobierno que le obliga al gobierno quiera o no quiera el gobierno a los de venezuela aceptarles el trámite por la mala mala situación mundialmente reconocida de venezuela qué pasa con colombia que hay zonas que sí y hay zonas que no eso tú lo sabes mejor que yo, claro. Entonces ahí está un poquito el tema, pero vamos, que los venezolanos, los pobres no tienen la culpa, ¿vale? Pero este vídeo yo creo que es muy importante para que la gente a que les puede pasar incluso en otras ciudades, pues que aprendan de tu caso, Luis. vale Bueno Mira Resulta que como le he comentado. No, dilo, ¿sí? dilo, no, perdona, es que Jesús Rodríguez en el chat, es que me, yo voy tanes, luego me regañé y no me extraña. Que dice que en Madrid las habitaciones son muchísimo barat, más baratas. Calcula 13-14 euros. Hombre, yo creo que a lo mejor en Sevilla también. Pero bueno, expone el caso Luis y luego luego te paso las preguntas del chat, amigo. Bueno, resulta que, digamos, en Colombia un grupo que ahora, eh, eh, digamos, si se podrá decir, es terroristas o oh, exterroristas. Eh, ahora tiene un grupo político y hace su política y hay gente que pues, ya tiene, eh, pues, de cierta parte, eh, pues, tiene alcaldías, tiene senadores, tiene eh, en asamblea. Colombia. Y cuando hay víctima de amenazas de estos grupos, pues, según lo que me explicaba aquí en España, era de que, de que para aplicar la protección internacional tiene que, que ser perseguido por el gobierno, ¿ya? Entonces, lo que el abogado ha explicado, yo fui con una, con una persona que sabe de derecho, es que este grupo, o grupo es terrorista, eh, ahora es parte de, de de alguna manera hace política, hace buena política en Colombia y, y ya tiene pues, digo, alcaldías, tiene senadores en Colombia pues están en el gobierno de cierta manera y por eso de alguna manera como que me dieron la, la opción de que revisaran mi caso el 2 de marzo de, de 2020. Correcto. O sea que lo conseguiste, Luis, por un por un buen abogado, ¿no? Que te ayudó sin ánimo de... No te cobró nada ni nada el hombre, ¿no? No, él dice que él no me va, digamos, a cobrar nada. Él me lo hizo así de esta forma, por ahora, ¿ya? Hasta que, digamos, yo no tenga la residencia y pueda ejercer. Claro. Él me dice guarda tu dinero porque aquí lo van a necesitar aquí pues eh, hasta que no tengas un ID, las cosas se van a complicar un poco. Entonces es lo que me pide, es guardar pues, esto un poco, ahorre mi dinero, que lo alargue lo más que pueda. Y, y bueno, de ahí para adelante ya es cuestión de yo cómo organizo, digamos, mis recursos y mira hasta cómo me alcanza. sin embargo, pues me hablan de de algunas entidades aquí que apoyan estas situaciones y toca averiguar ahí cómo es claro qué motivos le dio un poquito el abogado a, al policía para que te admitiera por lo menos la solicitud a trámite no porque no eh, lo que le explicaba de que pronto este grupo armado digamos irregular en Colombia ahora hace parte de la política en Colombia ya y a su vez tiene un brazo ¿Ya? un brazo activo eh, eh, delinquiendo eh, bajo mismo nombre con el que el grupo ahora político actúa ¿ya? correcto tomar nota Prisliners, los sobre todo los que seáis de colombia y tengáis que pedir la solicitud de asilo yo si fuera vosotros cogía boli papel o luego repetía el vídeo y tomar tomar nota de las palabras que os está diciendo luis nos llamamos igual y porque es muy importante lo que está diciendo ¿eh? es básico de hecho a, a luis I no le aceptaron la solicitud tuvo que ir acompañado de un letrado que le explicó al policía esto que os está él explicando ahora mismo a vosotros para que le aceptaran la solicitud entre otras cosas porque un policía no es quien para decidir eso él tiene que atender al ciudadano da trámite a la solicitud luego ya hay otra autoridad que es la que lo decide Luis, no te me vaya mucho sí, que te tengo aquí, Ahí, ay, ahí. Ay. Oh, lo que pasa es que ponte cómodo, ponte cómodo, como que sí, me pidió batería, ahí está bien. Me ha pedido batería, entonces ah, vale, lo estás en, antes estás que se enchufando, me descargue, no es que como estamos en directo, vale, sí. pero está bien, está bien, no hace no, más vale prevenir, exactamente, que no se corte, no está perfecto, perfectamente. Pues seguimos si quieres o te paso alguna pregunta del chat o si Livia quiere apuntar bueno, algo, pues ahora sí. también ella nos dice. Yo estoy bien como quieras Sí. No, que te iba a decir, Luis, que entonces ahora el tema, sobre todo que tienes, es el tema del, del apartamento, que se está gastando 70 euros al día. no Cuenta ¿Dónde has conseguido tú un apartamento tan caro, Luis? No, es que yo lo que he quitado o es sea, alquilar por la, una plataforma. Si lo nombramos lo hacemos comercial no, no, para a, a, a, a... A ver, Esto es una charla entre amigos bueno si no quieren no los nombres pero que no tampoco es ni publicidad ni no publicidad aquí cada uno damos nuestra opinión yo doy mi opinión luis da la suya y da la suya cuando uno dice que da su opinión luego el que lo ve pues eh, ya que tome su decisión no es que nosotros estemos recomendando nada damos nuestra opinión somos testigos de situaciones y nada más no, O sea que no es publicidad ni para bien ni para mal chao Sí. Yo que los lado piso, antes de venir acá a pisar solo español, ya tiene que tener una reserva. Para, ya, para poder, bueno, que uno tiene que tener su reserva, su seguro, bueno. Pero veniendo de eso, pues, hice la reserva por Airbnb, ya. Y, y por Booking también he hecho alguna reserva, ya. Ya que aquí en España no nos alquilan pisos solamente con el pasaporte. tiene que tener un IDE y... Digamos, es, es un poco complicado el tema de alquilar pisos. Pues pero con Airbnb y... y con Booking sí que te lo hacen solo con el pasaporte, te pregunto. Con esa sí, sí ¿no? Sí, sí, sí. Vale. sí, sí es claro. así, pero vea los precios que manejo claro, yo. Claro, claro. O, me, o manejan ellos. A 70 a 70 euros, a setenta euros ya, ya es caro, sí, desde luego. Mira, sí. te voy a dar un motivo. Mira, lo que tienes que hacer, vamos ya a ir al grano de la situación. Tú mañana, que ya es lunes y está abierto todo, te vas a la oficina de extranjería ahí estás en Sevilla, ¿no? O en, en Sevilla, Sevilla estás. Estoy en ¿no? Sevilla. Vale. Pues ahí, ahí tiene que haber una oficina sí. de extranjería. No sé ahora dónde la tendrán, pero la hay, porque es una ciudad grande. Sí. En libia lo saben. En la Plaza, en la plaza España. de España nos está diciendo libia Entonces, sí. ya he ido. Luis, vas allí y dices que necesitas un NIE. Y te van a preguntar el motivo. Te van a decir, oiga, ¿y usted por qué quiere pedirnos un NIE? Pues le dices exactamente el motivo. Pues mire, que quiero alquilar una habitación y me piden un NIE. Ya está. Y con eso te tienen que dar el NIE. Sí. Suficiente. ¿Vale? No hay más. Cualquier cosa, eh, si no te dan el NIE, me avisas. Ir. ¿Vale? Pero es así. Es indispensable llevar. Eh, digamos eh, ir todos a papel o con uno, con uno que, vaya que vaya basta con uno que vaya basta porque solo necesitas un nie para alquilar la habitación o la, la casa vamos porque estás tú con tu mujer y con Bien. tus dos niñas no sí con dos base. niños con uno con que vaya uno es suficiente ahora si ya sabes porque solo necesitas un nie en este caso vale eh, cuentales un poquillo cómo ha ido todo Luis vale un segundín Vale. Bueno, pues hasta el momento, pues tengo, hay un poco de, de calma. El primer día que llegué, eh, digamos, la, la misma policía lo mandaba, lo mandan a uno a partes que, lo, lo, que no se hace la solicitud. Entonces he estado en estaciones de policía diferentes, He estado en extranjería, que aquí en Sevilla no se hace en extranjería esa solicitud, sino en la, la jefatura de policía de Sevilla. Y, como le digo, eh, reparto, no más 20 fichas de volver a extender el, el aro de carnet rojo, la, eh, la ficha roja. Entonces, esos días son especialmente como para ellos pero el resto son de 20 fichas por día y el que llega llega a las 4 de la mañana sin fila para una ficha, para adquirir el... Así si la Z, en el caso como me lo aceptaron a mí, para revisión por la, la entidad o la persona encargada de revisar estos casos de protección internacional. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va la cosa? Pues eh, ahora pues esperando a ver si sí, te voy a, pasar a, te si voy a pasar hacer las preguntas. Mira, Bien. Ir poniéndole las preguntas en el chat todos los que queráis, Prilines. Yo, yo aquí no puedo leer nada. No te preocupes. Yo tampoco. Bueno, nos están saludando mucho. Os agradezco mucho, Prilines, todos los que saludáis dice eduardo que al 99 de los solicitantes se lo niegan claro eduardo pero eso es eso es después de a lo mejor tres o cuatro años lo que le han negado a luis es el aceptar el trámite de la solicitud no es que le hayan negado el asilo porque efectivamente luego el asilo lo denegarán al 90 y no sé cuánto por ciento pero eso será dentro de tres o cuatro años y mientras ellos han estado legalmente residiendo y trabajando porque a los seis meses les tienen que dar la tarjeta roja y esa es un poquito lo que le habían negado a Luis, era simplemente el trámite. ¿Vale? Todos, Luis, te dicen. Mira, Marisa dice que si pide protección o pide asilo. ¿Qué le recomiendas, Luis? A Marisa. De Marisa no, G. Eh... Bueno, eh, yo he ido ya y el abogado me ha dicho que que igual, y eh, que me dice, bueno, yo no sé, la verdad, cómo diferenciarlo, porque a, ambas son cosas diferentes, la verdad. Pero pues entonces el abogado me dice, viene, que usted viene buscando eh, sacar a su hijo de, de una situación por la que está pasando, y eso fue lo que yo hice, y yo en realidad no sé por qué lado se habrá, digamos, ido a la solicitud porque el que ha entrado es el abogado y con digamos con mi esposa hace la solicitud ese día luis mey Maymay dice luis dile a luis que busquen badi apúntate en una aplicación que badi. se llama badi no, Yo no badi. la conozco pero no lo hice me muchas gracias mey Muchas gracias badi, ¿Badi? Sí. ¿Vale con B o con, con B. V? Con B, A, D, I. Y latina, ¿verdad? Exacto. Vale. Sí, para buscar pisos. Lidia. Esa chica que veis ahí es Lidia, que le ha ayudado mucho a Luis. ¿Cómo le has ayudado, Livia, Luis? Que coincidió que ella veía los vídeos y estaba allí en Sevilla, y yo le dije, oye, Livia, tienes allá un chico de Colombia que se llama Luis, a ver si le puedes ayudar. ¿Cómo le has ayudado tú, Livia? Que lo sepan ellos. Bueno, la verdad, yo, yo tengo prácticamente dos años aquí. Y bueno, en mi caso personal, cuando yo llegué de, de México, pues ya yo asistí a una iglesia evangélica en México y bueno, posteriormente de unos tres meses de haber llegado, este yo dije, tengo que buscar una iglesia evangélica porque yo sé que, que, que en ese tipo de congregación nos ayudamos unos a otros y en efecto no, así fue. Pero Luis no es de tu congregación. Eh, ¿no, un... no, pero no, no, no. ayudáis pero igualmente? Bueno, por ahí fue que yo... ¿Eh? Pero sí, le vais a meter claro. en la congregación porque, o ya bueno, es que lo decidas. No, no, no. <risa> lo digo en broma, eh. No, no, no, no, a mí Pero bueno, eh, Luis, yo hago el, eh, Luis, yo hago el comentario porque si aquí no tienes conocido en el caso de Luis y su esposa que no tienen conocidos, que no tienen amistades, que no saben a qué instancia recurrir, yo dije bueno, yo te llevo a donde yo tengo personas conocidas y este y además sé que dentro de los miembros hay de todo, hay personas que trabajan en el hospital de Sevilla, hay enfermeras, hay gente que trabaja en empresa entonces unos a otros nos ayudamos este Bien. de esta manera. Yo inmediatamente hablé a mis líderes, le dije tengo este caso, ¿qué hago? Me remitieron a unos teléfonos, que yo se los compartí a Luis, ¿sí? paso a paso, entonces Hoy precisamente, como en la iglesia donde yo asisto, hay varios latinos, hay un matrimonio de República Dominicana, hay chilenos, hay varios este, latinos. Entonces yo le dije Luis, ven, yo le dije Luis, vente con tu familia y seguramente vamos a encontrar alguna manera de ayudarte. Y así fue. Pues genial, porque Luis está, vamos, ya está feliz, vamos, dentro de la situación. Pues mira, ya su solicitud de trámite. Mira, Luis, nos están diciendo más aplicaciones. Apúntate. Eh, nos dicen también milanuncios.com, que la decimos mucho, ¿vale? La de milanuncios.com, ah, sí. para buscar piso también, Busca. De Milanuncios. milanuncios. Sí, sí. Y a ver, alguna más que nos han dicho por aquí. Han dicho idealista. Han dicho buddy idealista y milanuncios. Ahora, idealista yo no sé si te va a pedir más, más historia pero bueno también es bueno saber la idealista body con B y con I y latina y, y milanucios nos dice Jorge Avilés. muchas gracias Jorge por ayudar muchas gracias a todos los que ayudáis ¿eh? muchísimas a ver nos dicen por aquí mm, eh, hola pueden hacer sí yo haré vídeos de todos si no hay ningún problema no, no hay yo voy haciendo vídeos de todos pilines yo sin ninguna dificultad a ver más preguntillas saludos puedo pedir asilo en españa hace ocho años lo solicité en canadá pero lo denegaron soy de colombia soy colombiana y venezolana pues claro que puedes pedirlo lo peor que te podría pasar es lo que le ha pasado a luis el otro día que te digan que no que no te lo tramitan pero si tienes motivos que lo hayas pedido hace ocho años no quita para que ahora no lo puedas pedir Eso no, no, no quita para nada ¿eh? Rocío salas nos dice la situación de asilo Refugio es independiente de cada persona usted se ha concentrado solamente en eso y no responde a las preguntas que uno le hace entonces para que su chat pues no lo sé rocío es que si estoy con los invitados Estoy pendiente de los invitados, pero hay otras personas en el chat que te pueden ayudar, o, o tú misma también, ¿vale? Soy ya. Yo cuando estoy con, un, con unos invitados o con un invitado, estoy más pendiente del invitado que del chat. ¿Vale? Pero vamos, si me repites la pregunta, si puedo, te doy mi opinión. Te recuerdo que yo no soy un abogado, y Luis y Livia tampoco. Aquí es una reunión de amigos, cada uno da su opinión, muestra sus casos, y entre todos aumentamos la inteligencia colectiva. Tenemos también un grupo en Telegram, muy bueno donde también te podemos ayudar si tú quieres todo esto lo hacemos de forma gratuita y no cobramos ¿vale? y, y yo lo hago porque yo quiero ¿eh? que no yo mira con todo mi respeto a libia que ella pertenece a una religión otros son de otras religiones yo no yo no vamos yo lo hago porque yo quiero ¿vale? punto Dice puede la gente particular que alquila un piso si hablan con ellos esa es muy buena idea Luis que nos dice jesús rodríguez hablar con particulares que te quieran sí. lo has probado digo, digo, sí claro y esto en algunos yo he estado en varios pisos sino como es que aquí, aquí eh, se alquila por la plataforma y entonces tienen que también estar disponible el piso para la plataforma ya entonces en, en algunos casos que mientras que el piso eh, es alquilado porque tiene que estar disponible. Eh, lo he tenido en un precio un poco más bajo. Pero arreglando con lo demás, porque estos son empresas que se han organizado en Sevilla para alquilar algunos edificios. Los edificios tienen pisos. Entonces, así funciona esto aquí por medio de Airbnb. Y... Yo, el otro día, Luis, le hice una consultoría en Instagram a un compatriota tuyo colombiano que estaba en Santander y él había alquilado una casa pues lo mismo tenía dos niñas quiero recordar y su mujer eran cuatro y le salía 400 euros al mes y se lo había alquilado una señora directamente habló con la señora es una casa que tenía de alquiler para verano y claro como ahora en invierno pues no la alquila pues hablando con ella le alquiló la casa quiero recordar que eran unos 400 euros al mes y le dio una fianza de un mes dos meses no más Vale, y lo hizo hablando directamente con la propietaria, sí. le dijo, mire la verdad, me he venido aquí, he pedido el asilo. Me, le pasaba lo mismo que a ti, no, no, pero peor que a ti. Porque a ti te han dado la cita ahora para dentro de tres meses, creo, ¿no? Has dicho para diciembre, enero, para febrero, marzo, ¿no? Te la han dado para el 2 de marzo. Marce. A este hombre le habían dado la cita para dentro de un año. Agárrate, en Santander. No. No, ya le he dicho que vaya al defensor del pueblo y porque no puede ser, pero bueno. Le, lo, lo que a ti te han dado para dentro de tres meses, a él se lo habían dado para dentro de un año. Pero aún así había alquilado, ¿vale? Tenía tenía su. había hablado con la señora y se lo había alquilado. No recuerdo si había pedido el NIE o no, pero el NIE, como te he dicho al principio del vídeo, lo puedes pedir igualmente, ¿vale? Te vas a la oficina de extranjería, dices, mire, quiero alquilar una habitación y necesito un NIE. O quiero abrir una cuenta bancaria y necesito un NIE. O quiero contratar una, un wifi. Y la compañía telefónica me pide un nie. Todos esos son motivos válidos por los que os tienen que dar el nie. Que lo sepáis todos, ¿vale, Prislines? Y tú en particular, Luis, ¿vale? Bien. No me hago evangélico, mey pero no por nada. Que mucho, yo tengo mucho respeto hasta a todas las religiones, a la católica, a la evangélica, a, to a todas, ¿eh? <risa> Pero vamos, yo ya tengo la mía, soy católico, pero vamos, no practico, desde que era pequeñito no he vuelto. Pero eso no quiere decir, oye, que uno sabe, sabe hacer unos vídeos, tiene una información, la puede dar. Eso no, yo lo hago porque no, vamos, sin ningún tipo de interés ni nada, como las religiones. Por cierto, Caritas, Cruz Roja, bueno, Cruz Roja, Caritas, que es, que es de la Iglesia Católica, está ayudando un montón. La, la, la religión de Libia también. Libia ¿quieres por añadir algo tú que quieras? Amiga. Es que me llama mucho la atención, aunque tú has dicho reiteradas veces que pueden otorgar un nie para para aperturar una cuenta bancaria. Correcto. Te lo explico yo eso, ¿quieres? Sí, Puedes pedir para el nie os lo tienen que dar a todos siempre que tengáis un motivo para solicitar el nie. Yo me acuerdo cuando empecé estos vídeos, empecé a deciros esto y muchos os quedabais sorprendidos yo en los comentarios os ponía la ley que dice lo que os estoy diciendo ahí los tenéis en los comentarios cualquier persona que tenga un motivo social económico con españa puede pedir un IE y tiene derecho a que se lo den las autoridades españolas esto lo puede hacer bien en el consulado de españa si está fuera de españa o bien en cualquier oficina de inmigración dentro de españa ¿Cuál es un motivo? Pues por ejemplo, si necesitas abrirte una cuenta corriente, lo decíamos el otro día, lo os acabo de decir, para contratar un wifi aquí si estás en España, para contratar un, una habitación con alquilar un piso, ¿vale? Eh, hay bancos que, te, que sin el NIE no te abren la cuenta. ¿Es eso, no, Olivia? Papeles, porque a la hora de que menciona uno la necesidad del NIE este, y de darme de alta en la seguridad social, me explican que hay que cumplir ciertos requisitos. Nos dieron un formato con varios puntos que uno tiene que, que llenar, y dentro de eso está, eh, o sea, yo los reunía todos menos el contrato de trabajo y justificar ingresos. Pero nadie me hace un contrato de trabajo sin un NIE, ¿sí? y a su vez, la persona, el jefe de extranjería, con el que me reuní en una ocasión, es, eh, me. Um, esa temporalidad es por tres meses, por tres meses. ¿sí? en tres meses yo tengo que conseguir este alguien que, que me contrate entonces es un riesgo que uno corre porque a veces te me... voy a responder no Mira, Te respondo Olivia es que me estás confundiendo me estás confundiendo cosas una cosa es el NIE que el NIE significa número identificación extranjero eso es el NIE es un número y otra cosa es un contrato de trabajo un alta en la seguridad social eso son cosas distintas efectivamente si alguien te quiere contratar necesita tener tu nie podría ser un motivo para pedir el nie pues igual que os digo el otro día uno en una consultoría se iba a comprar una moto eso es un motivo para pedir el nie otro no lo que os he dicho pedir un wifi abrir una cuenta en el banco ahora vemos lo del banco o me quieren contratar mira hay una empresa que me quiere contratar y para contratarme me pide un nie ¿Vale? O sea que sepáis que el NIE no es un contrato, es un documento, es un número. vale Luego, lo del banco, joder, llevas tres años y no te has podido abrir cuenta bancaria. El señor, os, digo, os lo digo a todos los que no viste el otro día la consultoría en Instagram, porque en Instagram las consultorías se borran a las 24 horas los vídeos. Gracias, a Instagram. Escucha, en Instagram, este hombre de Santander, que os estoy hablando, abrió la cuenta corriente a apuntar un banco que se llama N26. Es un banco alemán que aplica por internet, tiene la aplicación N26, y le abrieron la cuenta sin ningún problema, con su pasaporte. Te llaman, te hacen una videollamada para verificar que eres tú, les enseñas el pasaporte y te lo abres. Otros de vosotros me habéis dicho también que Bankia y otros también te lo abren por aplicación móvil. Pero vamos, este señor se lo había abierto sí o sí, y era de Colombia, por N26, nos lo dijo. Yo no lo sabía y, y dije, anda, mira, qué buena información, me lo anoté. Para futuros vídeos, como ahora por ejemplo, deciros, con N26, no tengo nada que ver con N26. Pero vamos, me lo dijo y me Te lo abren. Buscáis la aplicación y os abre la cuenta sin necesidad de NIE. Pero ya nos cuentas, Luis, ya verás cómo mañana te dan el NIE. Si no dices que eres el del vídeo. ¿Eh? <risa> Porque vamos, que Libia lleve tres años y no tenga todavía su NIE y no tienes cuenta bancaria, madre mía. Joder, N26, Libia. Y si no los otros bien. bancos, escucha, los otros bancos, por la aplicación yo había oído que Bankia también, hace como N26. No lo he comprobado, ¿vale? Pero en la... Que sí, encontré... Este, donde puedes depositar tu dinero y es con una tarjeta de prepago del de, de, correo. Es una tarjeta Mastercard. Y la puedes comprar en las oficinas de correo por 6 euros. Y le puedes depositar este, la cantidad máxima de 7.500 euros. Puedes tener desde una tarjeta a, a, a la que quieras, varias. ¿Eh? muy buena muy buena aportación Livia. me lo habíais comentado también mucho lo de la tarjeta esta de correos no la había visto nunca muchas gracias Livia. porque muchos de vosotros la habéis puesto en los comentarios yo no lo sabía nada más que por vosotros los comentarios ya que nos las enseñado, me queda más claro se ve que es como una tarjeta no que tú recargas ahí ese, hasta ese dinero es un mastercard tarjeta bancaria puedes pagar en, en comercios, hacer compras pagar en un restaurante pero claro, tienes que tener depositado la tarjeta eh, efectivo, tienes que hacer depósitos depósitos te cobran un euro y es, eh, pero por ejemplo si compras con esa tarjeta en tiendas departamentales en comercios y todo eso o a la hora de pagar en un restaurante no te cobra nada, ningún cargo. Es ¿eh? exactamente la cantidad que tú retiras. Perfecto, Livia. Muchísimas gracias por, por la información. Mira, entre todo lo que os digo siempre, inteligencia colectiva. Está diciendo, el, ya sabemos dos cosas, ¿eh? Con N26 os abrís una cuenta bancaria con la aplicación móvil os abrís, o os, os creáis una cuenta en correos, como ha hecho Livia. Eh, nos dice Elizabeth Ludeña Medina, Luis, el NIE lo pido en mi país o en España, donde tú consideres elisabeth si si estás en tu país vas al consulado de tu país y ahí te tienen que dar el nie hay consulados que trabajan más y os lo dan hay otros que no yo lo sé porque me lo contáis vosotros tenemos a un usuario en instagram ya es que me sé ay hoy se me ha olvidado su nombre pues se lo ha sacado desde colombia y se ofrece ayudar a cualquiera a sacárselo vale se lo sacó te vas a la web del consulado tuyo te descargas un formulario, lo rellenas y luego vas al consulado y lo entregas en mano. Ellos lo mandan a España, la policía española te genera un nie y te lo mandan a tu email. Se me ha olvidado su nombre ahora mismo, pero luego me acuerdo. Pero vamos, está en Instagram. Él lo ha hecho varias veces y varios de vosotros lo hacéis, ¿vale? Lo que pasa que, hay que... lo que lo más importante, insisto, tenéis que tener el motivo. Me da igual si lo pedís en el consulado, como si lo pedís dentro de España cuando estáis aquí. En la clave para que os den un nie, según dice el área, es que tenéis que tener un motivo social o económico relacionado con España. Entonces tenéis, tenéis derecho a tener el ni vale la tarjeta de libia está genial lo único malo de la tarjeta te puedes comprar y todo lo malo que no te admitirá recibos supongo porque claro no es una cuenta bancaria pero es, es muy buena idea muy buena solución porque puedes ir comprando como ella dice no metes el dinero y vas comprando pico pico pico paco pero lo de n 26 que también me lo habéis dicho vosotros inteligencia colectiva gracias al señor de colombia que está en santander cantabria se abrió la cuenta vamos desde la aplicación es un banco alemán por lo visto no tengo nada que ver con él ¿eh? por supuesto pero él nos lo dijo y también he oído aunque no he comprado que en también te lo hace pero tiene que ser por la app móvil te hacen una videollamada insisto vale luis quieres preguntarnos algo que te tenemos ahí muy abandonado mientras reviso un poco el chat no aquí si digamos datos que ha pasado ustedes de n 16 ¿Sí? banquilla y, y correo pues interesante para no claro, andar no con tener que andar con el efectivo con... ahí encima efectivamente no, encima. con el efectivo claro, así claro, es. Claro. la tarjeta de correos la tarjeta de te correo, te pregunta, correo un segundito Libia, no te pregunta mail col... que cuál es la tarjeta de correos te la, te la vuelvo a pasar explícaselo Libia. A y, que, cómo, y cómo te la, la has conseguido pues, sí. puedes meterse... Yendo a las oficinas de correo personalmente y se pide una tarjeta de prepago y vienen un sobrecito con el manual y la tarjeta viene así. Pero si la solicitas eh, a través de la página de internet de correo, incluso la puedes personalizar, o sea, puedes ten tener escrito tu nombre y apellido. Genial. Es una tarjeta que tiene su clave, su cinta, este, o sea, funciona en cajeros, puedes retirar en cajeros eh, y hacer o sea, todo tipo de compras, como cualquier tarjeta Y luego, y luego cuando le quieren meter más Exacto. dinero vas a correo, ¿no? y lo ingresas Puedes hacerlo en correo o, en, o también en cualquier banco Nada más que en los bancos, para ingresar dinero, creo que te cobran dos euros. ¿sí? Pero si lo haces en oficinas de correo, es un euro por la carga, por la recarga. Por el que tenga la recarga, ¿no, Livia? Así es. Y máximo, lo que puedes depositar aquí son 7.500 euros. ¿sí? Puedes tener desde una, dos, tres, las que quieras perfecto muy buena información libia Paso a luis Esto tengo una luis. pregunta eh, digamos como yo tengo la primera cita para el 3 de marzo de 2020 en este periodo en este tiempo de espera hay forma de que yo pueda meter a mis hijos en la escuela sí, de este periodo sí. no no no ¿O no no no no solo es que haya forma muy muy buena pregunta recordarle muy buena pregunta Luis no es que haya forma de meterlos o no es que debes de meterlos porque si no lo metieras ahí sí que sería ilegal incluso debes de meterlos en, aunque tú no tengas la cita aunque incluso aunque no te hubieran dado el asilo o la solicitud a los niños hay que llevarlos al colegio ¿vale? Y te los van a admitir, sí. te lo eh, Para admitir. ellos. Sí. Dime, dime, Luis. Buena pregunta, me gusta la pregunta. Luis, ellos tendrían que tener un I no, para, para, para eso también. No, lo que necesitas es que estéis empadronados. Yo te sugiero, mira, te sí. voy a hacer una sugerencia, Luis, que vayas mañana a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Estás en Sevilla Capital? Para que quede claro, porque Sevilla en este Capital. Caso, como lo ve mucha gente, vamos a ver qué tal lo hacen. ¿Estás en Sevilla Capital, no, Luis? Sí, vale, pues tú vas al ayuntamiento y preguntas por los servicios sociales, puedes ir tú solo, y les dices que mire, tengo dos niñas y las quiero escolarizar. se dice es así: que te ayuden. Es su trabajo, para eso les pagamos con los impuestos, a, eso, a los funcionarios. A veces, si cuando me mira gente, me dice, como me han dicho antes: ah, no sé del vídeo, del vídeo, del vídeo, sí, soy tú yo del vídeo. Tú vas video. al ayuntamiento de Sevilla y se te van a abrir las <risa> puertas. <risa> Nada, de verdad, ¿eh? si no me, lo sabes, no me lo dices, pues ya hablas como si sí, nada, no, porque además hay buenos funcionarios. Eso, mira, cualquier persona en España tiene derecho a que sus hijos estén escolarizados, independientemente de si tienen NIE, no tienen NIE, si tienen lo que sea, vale si tienen asilo, si no lo tienen, si están regulares, si están irregulares. Los niños no tienen culpa de nada y, y la ley española les protege y tienen derecho a una educación. Es más, sería responsabilidad de los padres si no los escolariza uno. Entonces, claro, Luis, tú me dirás, bueno, ¿y cómo hago yo para escolarizarlos? Pues nada, te vas al ayuntamiento, preguntas por los servicios sociales y expones tu caso. Entonces yo te digo lo que te van a decir: bueno, pues le, va, le, le vamos a empadronar lo primero. Y ya, luego vamos a buscarle una escuela y cada uno dependiendo del nivel que tenga. ¿De qué edad son tus, tus niños, más o menos, Luis? Por curiosidad. 9 y 11, ¿no? Vale, perfecto. Pues es eso. Para escolarizarlo no necesitas el NIE. Sí. Seguramente te van a pedir que te puedas empadronar muchos de vosotros preguntáis, mira la ley está del 2005 dice que uno se puede empadronar incluso aunque no tenga un domicilio fijo vale eso también en el ayuntamiento te van a ayudar a ello vale y yo te sugiero un poco hay que buscar rápido luis un apartamento que no te cueste 70 euros al día porque te va a fundir todo el presupuesto que te has traído ¿vale? eso yo creo que no que surja hasta Ahora, vale, eso yo creo que es lo un poquito para cortar un poco ese, esa sangría económica, ¿no, amigo? Sí, claro, sí. sí. Pues mañana, escucha, mañana sí. ya tienes trabajo. Y pues vete primero al ayuntamiento. Sí, tengo... Yo creo que ellos también te van a ayudar con lo del nie. Te vas al ayuntamiento y dices, mire, quiero escolarizar a mis niñas, me quiero empadronar y quiero un nie. Escolarizar y empadronar no te van a poner ninguna pega. Y el NIE, como mucho te van a preguntar, ¿para qué quieres tu NIE? Pues mire, porque me quiero buscar una casa más barata. Y me piden el NIE. Y abrimos una cuenta corriente ya de paso, salvo que me. la de Libia. Oye, la tuya Livia no te pide NIE, ¿no? Para sacártela. Con el pasaporte te la dan, ¿no? No, con el pasaporte, vale. así es. Y N26, ya sabéis que no os pide tampoco NIE. Pero vamos, que el NIE lo podéis pedir, que os lo dan. ¿Alguna duda y llamar? Me voy un momentito al sí, chat yo... para que no me regañéis, que no miro el chat luego. Te los dejo Luis, te los dejo que es tu, nuestro invitado, otro día ya tratamos el caso de Livia en profundidad Sí, yo me tengo que retirar Luis, y, pero pero bueno, cualquier cosa ya quedamos pendientes para Perfecto. Para otra transmisión Perfecto, perfecto ¿Sí? Livia, un saludo amiga, Livia, Livia se nos va, un saludo Livia, hasta luego hasta ahora. <risa> Bendiciones a todos, hasta luego bueno, pues Luis, si tú quieres añadir algo más a los prilines, algún consejo que les quieras dar, alguna duda que tengas o algo que quieras aportar adicional. Que sea un proceso, digamos, un poco, digamos, duro. La entrevista no son fáciles, no, para nada fáciles. Eh, bueno, y... Es como me explicaba el abogado, el trabajo de ellos es eso, de no ser, digamos, de, de cierta manera como tratar de, de ponerme un poco esto a, como a las balanzas que hay de petición, protección internacional en España, ¿no? ya nos contaste que había muchísima muchísima pero, cola no Luis el día que fuiste el primer día que fuiste a las 4 de la mañana no porque si no no te sí. sí no y el segundo día el, día el día que el día que volví también fui a las 4 pero ya fui digamos muy amablemente acompañado por el abogado que me que también estuvo dispuesto mira dijo yo quiero ver la cola que se hace yo quiero ver eh, y lo ha comprobado que es verdad comprobarlo que solamente dan 20 para estar allí en las cuatro. con sí. un buen abogado le damos muchas sí. gracias, vamos, porque te lo hizo desinteresadamente. y Además, quería comprobarlo efectivamente. Muy bien, sí. Y se ha dado cuenta que solamente dan 20 fichas sí. por día. O sea, que si una familia, digamos, va con cuatro, ya son ficha de las 20. O sea, sí, que, o sea, que si os la hacen familia 5, pues ya... Madrugada ahí para solo atender a 20 personas. Claro, si va un fam... uno que va con cuatro eso. personas en su familia, pues ya se lo quedan, si no me falla la matemática, 14. Sabiendo, de verdad, es que solo puedan... Para dar un papel, simplemente. Para darte un papel que, que te manda tres meses después. Sí, eso en sí, Madrid sí. lo han arreglado, ¿eh? Prilines, que lo sepáis todos. Que eso estaba pasando aquí en Madrid en mayo, abril, mayo. ¿Eh? y ahora no pasa ¿eh? ahora vas en madrid y, y con que estés allá a las 8 te atienden yo lo sé por lo que vosotros me decís y te dan la cita para una semana más o menos después y a ti te la han dado para tres meses pero es que al señor de cantabria también de colombia se le han dado para dentro de un año pero ya le, le he dado la página web del defensor del pueblo para que trate de agilizarlo luis Pues si quieres añadir algo más amigo no sé si si lo tienen alguna pregunta, sí, alguna duda no que yo pueda mira, responder. Bueno, me están diciendo mucho que invite, dice Luis, que invite es un personaje que pueda hablar sobre los voluntariados. Sí, hemos hablado de voluntariado, ya traeremos más para el voluntariado. Hacerle alguna pregunta, Luis, Prilines, aprovecharos, que me ha costado mucho, me ha costado mucho traerle por segunda vez, porque el hombre, el pobre el hombre no se atrevía mucho a salir digo no porque dice a ver si me van a estropear la cita pero no le van a estropear nada porque lo que está diciendo vamos no estamos diciendo nada malo estamos diciendo lo que ha ocurrido dando nuestra opinión y eso no tiene para afectar para nada y además el motivo que has expuesto luis me parece muy buen muy muy acertado el abogado te asesoró muy bien eso de que los, los grupos estos eh, medio guerrilleros, ¿no? Que usan la violencia, que por otro lado están en el gobierno. Yo eso no lo sabía, por ejemplo. Sí, algunos pues ya digamos hacen parte activa de la política de Colombia. Eh, pues ya tienen alcaldías, se les fue otorgado claro, algunos es, puestos. Es un motivo para una solicitud de asilo. Totalmente, vamos. O sea, si, si el que se supone terrorista está en el gobierno. Pues, pues es que ¿o me voy del país y pido asilo en otro país o qué pasa. Muy buen, muy buen razonamiento. Claro, eso cada caso es diferente, por supuesto. Eso es lo que decimos siempre. Dice, te dice Sandy Gutiérrez, dice Luis, el lunes irás a CEAR o, con, o que con qué entidad estás. Mira que esto. ¿Te dice Sandy apenas me han entregado, apenas me han entregado la solicitud, digamos que me aceptaron la solicitud y entonces el lunes voy a ir a CEAR, o sea, mañana voy a CEAR a, a mirar qué es el proceso porque, digamos, me interesa que CEAR me siga asesorando porque yo estoy en abogado especialista en eso. Entonces, eh, también en CEAR nos han dicho que cuando no acepte la petición, ir allá y que ellos para seguir el asesoramiento con ellos igualmente me lo dice el abogado que me ayudó a que ir a cita me dijo bueno ya te dejo aquí en mano de sea que yo son los especialistas eh, más profundos en este tema y, y pues así lo va a ser porque pues también el abogado me, me lo ha recomendado Nos dice daniel lomar gaona mendoza diga el sustento señor cuál fue no lo dice Escribe eso tus ahorros, ¿no, Luis? Te has traído unos ahorrillos y ya está. Dice, el sustento es importante, saber cómo ellos te van a aceptar. Pero él está pidiendo asilo en este caso. Sí. Es diferente la situación. Cuando el hombre, de colombiano, de vista es el colombiano, Cuando dice que, que diga sustento es que comente el caso y no, es un muy individual. Vale. voy a responder yo a diana a diana salazar hola Luis, te vuelvo a preguntar cuánto dinero me exige españa si voy con un voluntariado donde me ofrecen alejamiento y comida pues mira diana te piden 500 eurillos más o menos por mes que vayas a estar eso es lo que te piden El alojamiento y comida yo no sé si te lo descuentan de esos 500 euros pero vamos no lo sé yo creo que no pero también te digo una cosa esos 500 euros por mes no se los tienes que dar a nadie con que compruebes que los que los tienes o que alguien te los deja o responde por ti yo he hecho entrevistas a gente que estaba aquí por estudiante que es lo mismo que el voluntariado prácticamente te piden la misma cifra y a lo mejor el, los 500 euros se los mandaban sus papás todos los meses en una transferencia vale no es que tengas que si vas a estar un año juntar seis mil euros y dárselos a nadie. No, son tus 6.000 euros. Pero es que incluso no tienes que demostrar que tienes 6.000 euros. Con que demuestres que todos los meses alguien te va a ingresar 500 euros, con eso te valdría. vale Entiendo tu pregunta. ¿Me descuentan de ahí el alojamiento y la comida? Pues chica, no lo sé. No lo sé. A lo mejor como precaución te diría, me parece que no te lo descuentan. Vale, te doy mi opinión. Pero vamos, tampoco lo veo un gran problema. Tú, tú demuestras que alguien todos los meses te manda 500 euros, con eso te vale. No sé si te queda claro, ¿vale? Venga, diles algo tú, Luis, importante, mientras miro alguna pregunta yo del chat también importante y ya finalizamos el vídeo. Y damos mucho las gracias a todos los PRILINES. Os pido que si os ha gustado, por fin eh, darle un like y decírselo a gente que creéis que podamos ayudar suscribiros el que lo vea luego siempre siempre emitimos en directo y también os digo que estamos en, en todos los podcasts en Spotify en, en Apple Podcasts en, en todos los podcasts buscáis PrisLine para el que quiera los audios y los voy poniendo allí ¿vale? si Luis os quiere añadir algo más y si no finalizamos el vídeo vale que yo creo que ha, que ha estado es un caso interesante yo... bueno yo lo único que tengo que decir le voy a decir lo que me dice el abogado, y lo que me dice algunas personas eh, que son aquí de España, que son españolas, eh, me dice: el peor de los casos que te puede pasar es que te digan que no y que te quedes tres años acá. Y después de los tres años, aplicar para una raíz. Entonces, ahí ya quedará en el que cada uno quiera hacer. Mira, Luis, no, no, estoy. To Mira, Luis, to lo que acabas de decir resume, eso es lo que os estoy diciendo yo a todos, pero de Colombia, de Venezuela, es que la clave, es que la, el, el asilo os lo van a negar al noventa y tantos por ciento, por, por, lo sé por las estadísticas, pero no os preocupéis, que tardan tres o cuatro años. Y lo que os acaba de decir Luis, cuando ya lleváis tres años, podéis pedir el arraigo. Ya está, residencia, permiso de trabajo y residencia por arraigo y ya está y lo encajáis y siempre os lo digo es un salvoconducto os pues estamos dando la información yo no digo que lo hagáis que no lo hagáis insisto os doy la información ¿Vale? mira te preguntan aquí algo interesante que cuánto dinero trajiste porque como tuviste que mostrar como venías con la mujer y con las dos niñas preguntan eso Debo ser sincero yo ten, eh, tenía ten, mi presupuesto entregué con dinero entré con los seguros, entré con, con el hospedaje y nada de eso no me lo han pedido. siempre bienvenidos, pisado sello y siga. No me pidieron nada. He venido con mi familia, quizás por eso cosa muy curiosa que detrás mío venía alguien que no era latino, era de pasiones, digamos, blanca. Y ahí lo han parado y ahí le han regresado las maletas. A mí no, ni a mi familia. Es que precisamente hiciste muy bien entrarlo traerlo todo, la reserva, como has dicho, el dinero, por los familiares, todo. Porque basta yo creo que no lo traigas, lo que os digo siempre, la ley de Murphy. El que no lo trae, a ese le van a parar. Y basta que lo traigas para que te digan bienvenido a España y no hace falta más. Pero vamos, no, paso, no es malo que lo trajeras. Ahora mira, te está viniendo, siendo útil, ¿no, Luis? Esa bolsa claro, Bastante. Te está siendo útil. Sí. Gracias a eso ahora estás sobreviviendo, ¿verdad? Oye, Luis, y te digo sí, lo que te sí. dije el otro día, si te urge trabajar, que yo creo que también te urge, por un lado, bajar el alquiler, esos 70 euros diarios es una burrada. O sea, mañana mismo, de verdad, ¿vale? Escucha, ahora en Huelva, cerca de donde estás tú, están con la temporada de la fresa. Yo me he dado un paseo por Huelva, que a un hombre fuerte como tú seguro que, que puede encontrar algún trabajo. Vale, es un... Vamos, yo te doy esa información. Vale. Gracias. Nada, no, amigo. Gracias. Que nada, pues si quieres añadir algo más y si no, pues ya terminamos el vídeo. No. Pues sería ahí de tú se me hay algunas cosas pero si alguien tiene una pregunta que yo le pueda responder antes de que termine el vídeo, pues está bien. Aprovechar es, efectivamente, Prilina, que luego, claro, espera, te miro a ver si hay alguna pregunta. Es que están entre ellos hablando, que me parece muy bien que lo hagan. <ríe> Mira, dice, buen día, Leandro Giraldo. Buen día, antes de que finalice, quería preguntar a él. Si voy con mi familia, mi esposa y tres niñas pequeñas, y solicito el refugio, ¿qué posibilidad hay de permiso de trabajo rápido para mantener mi familia? Leandro Giraldo, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Que te responda Luis... Y luego doy yo mi opinión, si os parece, porque es el mismo caso tuyo. ¿Me has escuchado la pregunta, Luis? Bueno, la repito. Sí, sí, sí. Vale. Sí, no, yo la he escuchado. Vale. A lo mejor yo no, no, no me he movido tan rápido como de moverme, igual por, por mucho desconocimiento y todo. Esa información de aquí. Eh, pues yo apenas he llegado el 20. Eh, el viernes pasado me han aceptado, aceptado la solicitud. O sea, entonces. Tengo las primeras citas, 2 de, de marzo, entonces mañana me voy a enterar qué me dicen en el SEAT y, y de para ya seguir, cuál sería el proceso, pero yo sé, tengo entendido que trabajar pues sin nieve no se puede, a menos que los, como dice aquí los, los de España, a menos que lo hagan en negro Es que... Quieres trabajar. Sí. No, oye, ¿cómo es que te fuiste a Sevilla? Cuando viniste por Madrid ¿no? y te fuiste directo para Sevilla. Sí, sí, sí, porque pues yo suponía. Yo miraba Mirase videos de rápido. que. Sí, no, de que como, como Ari está saturada. Es, que es al revés ahora entonces, no, pues, fíjate, por eso es importante estos sí. vídeos, decírselo a la gente que lo conozcáis. Es que efectivamente, esto que te está pasando a ti en Sevilla, el que venía antes aquí a Madrid en abril, mayo, le pasaba esto. Pero es que ahora te vienes a Madrid y en siete días tienes la cita en siete días tienes la cita que te han dado a ti ojo en sevilla le ha costado ir con un abogado y se le han dado de, para dentro de tres meses pero es que tengo tenemos un caso en, en santander que se le han dado para dentro de un año No y lo arreglarán y a lo mejor dentro de unos meses vuelva a cambiar la situación entonces porque esto es tema de interno de españa de organizarse entonces es muy importante que tengáis la información actualizada en madrid ahora la están dando para siete ocho días diez días máximo el que llega y lo pide claro el que llega y pide el asilo no el que lleva un año dos años y decide pedir el asilo a ese sí se lo atrasan pero al que recién llega lo pide en madrid ahora lo están dando muy rápido en barcelona también leí el otro día una buena noticia que el defensor del pueblo que siempre os lo menciono el que se sienta maltratado por favor que vaya a la, eh, busque en, en internet defensor del pueblo de españa tiene una buena página web poner una queja bueno pues leí una noticia el otro día antes de ayer que le había metido una buena reprimenda a barcelona por, por este tema por retrasar las citas Había cogido el defensor del pueblo había tirado de las orejas a barcelona y para que arreglara esto y en madrid está arreglado y en sevilla le están dando para dentro de tres meses pero le ha costado un montón al pobre luis y en cantabria están tardando un año no deben de tardar tanto Claro, el tema es que está colapsado, pero para eso para eso pagamos los impuestos. vale Yo cuando voy a Hacienda a pagar impuestos, esto muy rápido. Ahí no me dicen no, venga dentro de un año a pagarlo. No, no, ahí al momento, y retrasate un día. Pero para lo vuestro parece que no hay tanta prisa. Bueno, espero que sirvan estos vídeos para algo. Muchas gracias, Prilines, a todos, de verdad, muchísimas gracias a nuestro invitado, a Luis que es un, vamos una persona excepcional y, y, y ojalá su ejemplo sirva para muchas personas pues para aprender que eso pero vamos Luis es, está, estoy seguro que vas a salir para adelante vamos lo que te decían mucho de ellos en los sí, muchas... o sea, decían mucho ya que has dado el paso y mira cómo está saliendo la cosa verdad que el otro día no te querían admitir sí. ya te han admitido la o sea el camino lo tienes vale y, ir a servicios sociales Decir que te quieres escolarizar a tus hijos, lo que va a llevar que te empadronen y un IE, que te den un nie porque necesitas para abrirte una cuenta corriente o lo que Libia nos ha dicho muy bien, en, en correos te hacen una tarjetita de recarga o el banco N26 que nos decía el otro día un invitado que por la aplicación te lo hace con el este y a ver si de alguna manera te pueden adelantar esos plazos. Vale, sobre todo estoy pensando en los de Cantabria que están tardando un año, tres meses, ¿vale? Pero es que claro, esos tres meses luego son nos ponemos en nueve meses hasta que puedes trabajar legalmente. Que en realidad la ley dice como máximo seis para la tarjeta roja, pero bueno, ahí está, ¿vale? Que muchas gracias Luis no, muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación vale y por, la, por lo que hace también. Ahora muchas me gracias. quedo hablando un ratín contigo. Muchas gracias, Prilines. Vale, que os vaya todos bien. Decíselo a la gente que creáis que puede ayudar. ¿Vale? Prilines. Adiós amigos. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.